Roberto Neri de San Francisco. Sí, gracias. Buenos días, señor ministro. Buenos días a todos los colegas. Buenos días al país, al mundo, que está viendo esta transmisión. Roberto Neris, desde el programa El Toque del Mediodía, de Telenor. Señor ministro, eh, primero, eh, una sugerencia que a través de sus asistentes hemos estado eh, tratando de hacerla llegar, que fue lo que usted acaba de mencionar y lo que hizo eh, este fin de semana, específicamente ayer sábado, donde se trasladó a la ciudad de Santiago y e hizo un póncable, una reunión con los principales actores, eh, la gobernación, la alcaldía, eh, la prensa y algunos representantes populares y empresarios. Aquí en San Francisco Macorís, eh, desde el primero de marzo que tuve la participación, he estado insistiendo de que eh, usted debería hacer lo mismo aquí con nosotros. Eh, de hecho, eh, los grupos populares, eh, estuvimos conversando con... Eh, algunos de ellos y dicen que van a tomar medidas incluso hasta de lanzarse posiblemente a las calles, cosa que nosotros no estamos obviamente de acuerdo pero en el día de ayer eh, el, el empresariado eh, dirigido por el padre Alejo eh, o el padre Moncho como lo conocemos que ha estado activo eh, participó en una reunión donde estaban los principales actores, eh, empresarios populares y medios de comunicación le digo esto porque usted acaba de decir de que están haciendo estrategias a la medida de las provincias, y esto lo vemos muy bueno, porque como decimos aquí en el Cibao, el corazón de la Ullama solamente lo conoce el cuchillo. Entonces nosotros necesitamos una comunicación con el Ministerio de Salud Pública donde entienda eh, que no sea una comunicación unilateral, donde eh, el Ministerio de Salud Pública lo hace a través de de sus protocolos de salud pero recuérdense que cada pueblo tiene su idiosincrasia y su forma de manejarse aquí vemos muchos empresarios que sabemos y estamos proponiendo ideas para apalear esta situación que no solamente es eh, de salud sino también una, una situación económica de, donde muchas empresas eh, quieren volver a abrir sus puertas paulatinamente y aquí hay muchas ideas que compartir entonces eh, eso es una sugerencia y la pregunta es si el ministerio eh, de salud que entendemos que, lo, que las ayudas económicas e insumos que se están manejando a gran escala, eh, el Ministerio de Salud Pública eh, también tiene conocimiento de eso. Aquí a San Francisco de Macorís se han hecho aportes millonarios y también eh, eh, cantidad de insumos. Por ejemplo, la, el Movimiento Fuerza Viva, que dirige el padre Moncho, no sé si tú lo conoce, hace un reporte de todas las ayudas y asistencia que está dando, principalmente de, de ayuda, de, de, de provisiones de comida. Queremos saber esos fondos que se han dado, qué manejo se le han dado y si vamos a tener una reunión con las fuerzas vivas de este pueblo con el Ministerio de Salud pública Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, yo he estado en varias ocasiones en San Francisco de Macorís. Hemos visitado toda la infraestructura de prestación de servicio tanto pública como privada. Hemos hecho reuniones, y recuerde que San Francisco de Macorís prácticamente se descabezó la dirección eh, provincial con eh, la enfermedad incluso del COVID de algunas de sus autoridades. Y sin embargo, el ministerio ha estado en contacto con ellos y los equipos que trabajan el covid 19 del gobierno por igual, igualmente con las Fuerzas Armadas, el COE y todas las instituciones y la dirección provincial. Contacto con las organizaciones que eh, están actuando allá, pero el ministerio no recibe en San Francisco de Macorís eh, aportes ni aquí tampoco en efectivo, cosa por el estilo. Lo he explicado anteriormente. Eh, el listado de las empresas que han hecho donaciones que se dan en especie y se van distribuyendo mediante conduces a hospitales, centros de atención, eh, centros de envejecientes, etcétera, según las necesidades. Ese proceso continúa y San Francisco de Macorís ha sido uno también de los beneficiarios de los aportes que recibe el Ministerio de Salud. Nosotros sí mantenemos... Una intervención constante en San Francisco de Macorís que si usted se pone a ver cómo ha ido descendiendo lento pero progresivamente la incidencia en la provincia a como la encontramos. Eso se debe a este proceso de intervención que estaba por encima de cualquier otra cosa que era estabilizar por lo menos la provincia en un punto en el cual pudiéramos eh, dar garantía a la población de que podíamos avanzar hacia una fase más, más eh, profunda de manejo de, de la enfermedad. Empresarios de allá, con la participación de equip del equipo de la presidencia, han hecho aportes significativos como los que tienen que ver con funerarias y otros que han sido aportados por ciudadanos empresarios de San Francisco de Macorís y que están siendo usados por los municipios a partir de la intervención del Plan Duarte. De manera que ese Plan Duarte implicó la intervención de toda una serie de eh, personas de la comunidad y que implicó también contactos con sectores populares dentro de ellos. Ahora bien, la dirección de local nuestra también fue afectada por el COVID durante el proceso, como usted sabe, que el director provincial de salud todavía está recluido por COVID-19. De manera que no solamente fue eh, el gobernador y, en, y otras autoridades que fueron afectadas, empresarios, prácticamente una parte significativa de la sociedad eh, de San Francisco de Macorís, que fue afectada, sino también los técnicos mismos nuestros han sido afectados por este proceso. Y al día de hoy podemos decir que tenemos una situación que esperamos que cambie en los próximos días con las intervenciones que se van haciendo. No estamos... ...cerrados al diálogo... ...todo lo contrario... ...todo lo contrario... ...volveremos... ...a Duarte... ...y al Padre Moncho... ...y a todas las... las eh, ...sectores populares... ...que quieran incorporarse... ...a esta labor... ...pues... ...siempre serán bienvenidos... ...y motivados por el Ministerio de Salud Pública... ...a que participen... ...en las gestiones... ...que haya que hacer... ...el Plan Duarte... ...está hecho... ...está en camino está en operación igualmente que el que usted mencionaba de Santiago y el de La Vega que también va en camino con fines de dar respuesta a esta epidemia a nivel nacional y también a nivel local con los privilegios a aquellas provincias que tienen especial incidencia de esta epidemia. Muchas gracias. Eh, eh, ministro, usted mencionó...